Compro. No los compro. Sí, con tarjeta fueguina los compro. Porque. Se vienen los equipos para la cancha. Ahora sí, gracias ahí a Costa Mateo que nos dijo que estábamos saliendo sin sonido. Se nos vienen a la cancha. Haft y Diablos Rojos, el equipo de Santa Cruz. Y el campeón de la Liga Ushuaiense a la cancha. Todo previsto, todo por suceder en la 40 por 20 en esta Superliga Patagónica de Futsal. La presentación de Haft. Y el segundo encuentro de Diablos Rojos, justamente de equipo de Santa Cruz. Que hace su desfile para el saludo protocolar. Y luego se nos vendrá el arranque del juego. Aprovechamos para darle los nombres de Haas, Con la 12, Agustín Oliva, la 8, Maximiliano Casasola, la 16. Para Leo Jerez, con la 5, Axel Baumgartner, la 14, Lucas Brun, la 17, Moncho Fernández, la 13, Gonzalo Hernández. La 10, Joaquín Ibarra. Con la número 11, Azariel Medina. La 4, Franco Navarrete. La 3, Agustín Torres, Madona. La 9, Nicolás Chavero. La 6, Agustín Oberti. La 15, Luciano Nicoliero. Se vendrá el sorteo ahora entonces. El capitán, lo tenemos. A Luciano Cárcamo por el lado de Diablos. Tenemos por el lado de Diablos a Luciano Járgamo. Y seguramente el piti Oliva por el lado de Haft. A la espera los jueces Albarracín y Estrada que estarán impartiendo justicia en este compromiso. Albarracín y Parraga, entonces los jueces Cácamo y Oliva para la foto protocolar. Ahí los tenemos. Se nos vienen Jafi, Diablos Rojos. Mientras nosotros lo dejamos con el sorteo, vamos a ir, sí señor, con los nombres del equipo de Diablos. Con los nombres del conjunto conducido por el Ardilla Puliel, que ayer ganó 2 a 0 el equipo de Diablos. ¿Qué va con estos nombres? Ayer recordemos el gol de Suárez para la victoria. Para empezar a encaminar la victoria después, Luquitas Venegas de tiro libre castigo puso el segundo. Se vendrá entonces Parrada y Álvaro haciendo jueces. Ahí está la foto y como siempre, Cárcamo. Como siempre el 5, dando el ejemplo, saliendo primero en busca de la pelota, saben que se juegan un montón ambos. Saben que se juegan un montón ambos equipos. La arena de Haft. Será la primera presentación del equipo de Ushuaia aquí en el Muriel, en Río Grande. Gracias a toda la gente que se va sumando. Y lo tenemos al señor Piro Torres corriendo de lado a lado, de costa a costa. Se nos viene el arranque del juego la foto de Haff. Nos quedamos con esta imagen. A ver. Para la gente que lo sigue de uso, Ahí está. Jaff haciendo su presentación en la Superliga Patagónica. Enfrentando a Diablos Rojos. Diablos que va con el mismo equipo titular de la jornada de ayer. Con Espinosa. Con Cárcamo. Suárez, Aro y en el arco el Trompa Aguirre se vendrá el comienzo de la salida será de Haaf ¿Qué dice la gente? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién es el candidato en este compromiso? La salida a cargo de Maximiliano Casasola, Ariel Medina El Pollo Baumgartner y Joaquín Ibarra, ah no, Medina no, él sale, deja su lugar. Ibarra, Oliva, Casasola Sola, iba un Garner en el arco el Moncho. El Moncho de Fernández en este equipo de Jaff. La orden de Albarra sí. Ahora sí me de control. Ok. El partido en marcha. Ya juegan. Haft y Diablos Rojos en la continuidad de la superliga patagónica. Transmisión apisada por Jest Stream. Relata qui nos habla. Mauricio Sender Labori. Adentro el enemigo. Olivia que nos saludos para el amigo Walter Buen día, amito. Recién estaba jugando el tocayo. El Cristian González de San Julián. Ibarra. Olivia la primera. Lindo partido. Vamos a tener el eh. mejor que tiene este fin de semana aquí en el grande. Cafi, Diablo Rojos, presiona a Diablo, que ya recupera la posesión de bola. Cártamo. Algo. Naturaliza, Espinosa, hacia atrás con Aro. Cárcamo. entra en juego Suárez. Aro, al fondo Aro, sale Fernández. Ganó Suárez antes. Se termina siendo afuera, salido para Huff. Oliva, Oliva, la presión de Cárcamo, arriba, presiona Diablo. Pide Montiel tranquilidad en este arranque. Bien, Diablos. Haf recién aquí matamos a la cancha. Recordemos que Diablos ganó ayer en el primer partido de esta zona 1. Lo hizo 2 a 0 sobre Estrella Sureña Suárez. Autor de un golazo, Gustavo, otra vez el individual por la línea. La salida es de Oliva. Buen día, Néstor, querido. Saludos también a Silvia Pardiña, sé que siempre nos está viendo. mandamos un saludo a la mamá de Leo Caracedo. Uno de los jueces de los cuatro que dirigen aquí en la zona 1. Cárcamo va a jugar en adentro. Aguirre. Bien Aguirre, pero llegó Haft. Avisó con el cabezazo del pollo. Una especie de asistencia para sola. Cárcamo. El toque de Aro hacia afuera. Va a ser un muy lindo partido a toda velocidad. Espinosa prefiere frenarse. Recalcular. Ahora que la maneja de Suárez. El zurdo, habilidoso. Aro, Aro, Aro, la pincho Aro lo que a Haaf y el aplauso del banco, Baumgartner, Oliva, oh, juega Joaquín Ibarra, nuevamente Oliva, 0-0 partido, primeros dos minutos de juego, aquí en el Muní Garner, Baumgartner, Casasola, la descarga, llega bien Espinoza, ha salido para Haaf en ataque, Pega Poquito, empieza a encontrar la posición y el juego que le gusta al equipo de Montiel una presión alta en los primeros minutos de Diablos. Oliva el remate, la marca era de Cárcamo Ibarra, Ibarra largo. Se va por el fondo de la salida es de Aguirre, la salida es de Diablos. Con el partido 0-0. ha Que recibe es Cárcamo Aro. Vete y largo, la baja y barra Cárcamo Suárez Aro Otro este segundo cuarto de Cárcamo, Suárez La finaliza para Espinosa. ya se viene en cambio ese gaf. Para el segundo cuarteto Dos minutos y medio de juego. Cárcamo Subilo, Levita Montiel, la paralela, era de Suárez, la presión de Oliva. Qué lindo partido vamos a tener, eh. Lo que vinimos a ver, Diablos, Rojos y Haaf. En esta segunda fecha de la zona 1. Aro, Espinoza, afuera directamente. Va a reponer el pollo, Don Garner. No te desentienda, le grito Oliva, no sé quién. Bongarner. Va un garde que juega ataca el pollo la mete al fondo no va a llegar nadie será si salida para diablos con el trompa irre Cartamo. El, el enganche es bueno de y la presión mejor de casa sola ya está Nicolino en cancha está Luciano Nicolino en cancha ha salido el pollo a un Garner, no sé si con alguna dificultad o que no. Se vendrán los tres cambios, ya preparados, Casasola presiona, casi roba. Suárez, en la paralela, Suárez directamente afuera, se empezó a acomodar Hafe en el partido. Se empezó a acomodar Hafe, ahora no la puede tener Diablo, sola Casasola, gira Casasola, la marca de Aro. La marca de Aro. Nicolielo. Va a ser la salida de Nicolielo. Adentro con la salida del Medina Nicolelo, Nicolielo, Nicolielo, Nicolielo. Nicolielo. Oh, afuera el remate de Nicolielo. Será si salida de arco para para Irre. La salida larga de eh. Irre. Ahí van los cambios, Casasola afuera, Berti adentro, Oliva afuera, El Torres adentro. Y a salir Medina, que ya había hecho sus cambios también. Cuatro nuevos en half para darle dinámica al partido. A Asariel Medina, Luciano Nicolielo. Nicolielo, Nicolielo, queda corto el pase. Fue Garo. Y gana Torres, Torres sin falta sobre Espinosa, Cárcamo, Cárcamo en el apoyo Cuando la había perdido Espinosa. Oberti también en cancha Todavía no ha tenido contacto el 6 con el balón Torres, Nicoliero, Nicoliero oh, Salva Aguirre, Salva Aguirre Estaba el primero de half, Fernández Eguillo Torres Medina ganó la individual contra Suárez Medina, va Medina, Medina, Medina ah, ¡Corner! Será corner Hay corner, favorable a Jaaf Presiona el equipo de Ushuaia Presiona el equipo de Ushuaia mejor en el arranque ¡Qué diablos! Si el pase atrás ¡Corre! ¡A ver, ¡La dorada del Trump. A ver, hermosa Cuando el remate se metió en el ángulo Enorme, salvada Aguirre lo tuvo half la más clara del partido la salvó de a Cuatro 4 minutos de juego por ahora 0-0 mejor half en el número ante Diablo, se le largo el que peleó con espinosa, peleó falta no ahora recibe Aro. era ataque garol, el número 3 que tiene que pelear y se apoya con Suárez Suárez para Cárcamo Cárcamo que engancha, busca Cárcamo, la marcan en entre dos se tiene que sacarla afuera no encuentra los caminos Diablo se está presionando Haft está presionando Haft en 4 minutos, 0 a 0 un peligro con el toque adentro, Verti que la dejó Torres que no y la contra se viene a correr, aro, aro, aro, aro rebote, ahí está ¡Ah, el Montero! el Montero Simón Fernández, por ahí el pecho, balas. Cuando tuvo el gol Diablos ahora. Tuvo el gol Diablos ahora. En la contra después de la jugada preparada de lateral. Terminó salvando Simón Fernández que vuelve al arco de Haft. Aro Espinosa La marca de que Recupero ¿eh? Alberti de infracción será tiro libre Para el equipo capital 1 0 a 0 estamos Nicolino, Nicolino, la bicicleta Nicolino, Nicolino, La marca de Suárez que lo grito con un gol en la cara Qué picante este partido Ni ¿eh? arrancó, van 5 minutos Saben que se juega la vida eh los dos Saben que este partido es trascendente y si no se tienen que matar después con Carmeneros. De todas maneras, no define nada, ¿no? Recién arranca esto. Torres. Torres en no el mano a mano con Cárcamo. Nicolero. Nicolero. La marca de Aro. En el anticipo Medina. Se va a libre para Diablos. Una falta por lado en el arranque de juego. Qué dice la gente del otro lado, no los escucho El partido, obviamente que no deja ni comentar Pero bueno, cuéntenme algo ¿Quién es el favorito? ¿De dónde están haciendo el aguante? ¡Oberti la recupera! ¡Puede ser! Salida de arte otra vez para Diablos Hubo queja de Oberti Le pide al Barra 5 que no hable más Y cualquier cosa lo va a cobrar el árbitro No tiene por qué reclamar La salida esto Suárez en la paralela se la saca de encima. La va a cubrir Nicolino, Se apoya a ver Fernández. Fernández mete la bomba. Adelante se de Medina. Ganó Medina. Corner, ¡Sí! ¡Córner para acá. Para tiro de esquina entonces favorable al equipo de usuario que hace su presentación en esta Superliga el toque corto Nicolielo Nicolielo, Nicolielo, Nicolielo hacia afuera, Roberti otra vez llegó bien Espinosa ahí en la marca la salida la hará Torres el envío largo de Torres el cabezazo de Espinosa la salida es para los de Ushuaia Torres cruzado el remate de Torres buscando el segundo palo el aplauso, buena el grito de Montiel de fondo no metió el piecito Berti para el desvío 0 cero, 0 Jaji Diablos en este medio día Berti con infracción será tiro libre era tira libre para Diablo, segunda infracción, comete Haft, una suma Diablo, se viene el otro cuarteto, Mueve el banco Montiel, a la cancha Bruna, a la cancha Jerez, a la cancha Navarrete, Queda Berti, en cualquier momento se vendrá Nico Chavero, que ya está con Pechera en mano para hacer su ingreso y dejarse el número 6 que acaba de cometer una falta, Cárcamo. Escuche Cárcamo. está pistando este Diablo Bajo Suárez, Suárez que filtraba para Cárcamo ay ay ay. Ay ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ay. Pasó rozando el palo, lo tuvo Diablos Lo tuvo Cárcamo Ahí está la banda de eh, Diablos Haciéndose sentir desde Río Gallego Recién lo tuvo el rojiblanco, paso besando el palo, casi casi, gol de Cárcamó. Suárez, buena evolución, la salida Espinosa, ahí está Espinosa, Suárez, lo canta, no, Fernández, Fernández, enorme, salvado el monto Fernández, enorme, lo del Moncho Fernández. Está encontrando espacio Diablo con este cuarteto. La salida rápida en pared. La presión alta es necesaria. Le decía ¿a ¿dónde vas? Creo que se lo marcaba en Alito Jerez. Salió a levantar la presión. Le jugaron la pared. Y casi gol de Diablo. Salvó Fernández. Que ya ha intervenido en varias ocasiones. Brun. Partido chivo. Trascendente. En la Superliga económica. Jerez. La marca era de Suárez. Navarrete el enganche, la deja corta, Aro de frente al arco, el enganche de Aro, la va a lateralizar ahora, para como que tranquiliza Suárez, otra vez el Cuchi. la deja a Suárez, está mucho mejor Diablos que el día de ayer, seguramente ya sin tanta presión, y más tranquilo en la cancha como gustaba la evolución, era buenísima, pero recupera de Haft. sale con Navarrete, Chavero, ganó Chavero, lo giró Spinoza, buscaba la infracción, y la falta es ofensiva de Chavero. Buena marca de Espinosa. buena marca de Espinosa. La tercera de Jaya en apenas siete minutos de primer tiempo. Bueno, ahora que tenemos un respirito, la gente puede aprovechar a compartir también nuestra transmisión para que más gente se entere, para que más gente siga este enorme partido que estamos viviendo, sintiendo y disfrutando. Sí señor, en la pantalla de MCTLDeportes.com. Manda opción joven en la zona 2, gana sus dos partidos. Adiós, Cameros, segundo con tres unidades, pero el camión ya jugó dos. Aquí recién arranca esto para venir, Cameleros. Con tres puntos, producto de su victoria de anoche, 12 a 3, 13 a 2, perdón, ya me confundo, 13 a 2 pero Atlético San Julián. No volvemos a meter aquí, ataca Suárez, que se marcó uno, ahí zurdo. Aro, hacia afuera, entra de Espinosa, para adentro, la devolución, se está encontrando, diablo, es sí, muy buena movilidad del equipo de Pulielli, viene el arranque ahora contra este cuarteto de Haaf está sintiéndose mucho más cómodo y con espacios, pero no ha cambiado ningún ¿no? jugador. diablos, todavía. Una infracción ahora el de tres, la cuarta de Haaf. la cuarta de Haaf que queda al límite de la penalización. Y Montiel ya no quiere más. Cambia el cuarteto. Adentro de Casasola y Oliva. Se vendrán también seguramente. Lo veo yo a Nico Lielo y a Medina. Prestos a ingresar, veremos cuáles son los cambios. O si sí mantiene a Brun y a Navarrete. Cascamos. Es que hasta que sale la presión de Casasola arriba. Ganaron, lucha número 3. Se la saca de encima Navarrete, lateral para Diablos. Que ha tenido más chances que esta, lo que va del partido. Para, ah, no, para la salida! ¡El envío de Cárcamo! ¡Suárez! ¡Se lo perdió. ¡Se lo perdió Suárez! ¡Lo tuvo solo! ¿Cómo entiende el juego Cárcamo? Eh? ¿Cómo entiende el juego el Capitán de Diablos? ¡Es un enorme jugador! ¡El 5 el Cuchi! ¡Oliva! La pinchó larga para sola, La baja de casa sola, La baja de Cárcamo ¿Quién sino...? y ahora hay un manotazo de Casasola para Cárcamo Casasola le dice me está empujando inteligente Cárcamo, inteligente sabe que Haft acumula cuatro infracciones y con una más quedará en penalización cuando quedan todavía 12.45 Oliva el paso hacia atrás Navarrete la mueve Lucas Brun Navarrete Brun va el 14 el Bolívar está Brun de frente al arco Brun la ¡Oh! marca de que de Cárcamo otra vez el número 5 se ha puesto atrás en el cambio para que se la saque encima Muñoz la regaló Oliva con bocha! pisada el puntazo abajo Aguirre Aguirre la manda el córner Oliva para la ejecución de córner Oliva, Navarrete, Navarrete Que no, Navarrete, que no Salida de Diablos Vendrá el envío de Cuchi. Cárcamo la regaló directamente Ahora la tiene Moncho Fernández Oliva Navarrete Paralela el corte era de Suárez Navarrete Oliva Oliva filtró para Navarrete el corte de aro la tiene Lucas Brun la ganó Brun, atención con esta Brun de frente Brun de frente, Brun de frente, Cárcamo otra vez Cárcamo Oliva el toque corto para Brun quería filtrar, no marca de Cárcamo que recupera, salió Diablos Y a la cancha, Burnes, el número 11, otro habilidoso de los que tiene Diablos. Empieza a mover el banco, ahora sí, Pulir, y recibe un millón, el zurdo. Suárez, muchos zurdos en Diablos, eh, muchos zurdos en Diablos, el cabezazo de Bruna hacia atrás. La salida será de los rojiblancos en ataque. ¿Qué dice la gente? ¿Le gusta el partido? Burnes arriba ahora. Cuénteme quién lo gana. ¿Diablos o half? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién tiene más aguante del otro lado? Proseguimos aquí. Desde el Jorge Muriel. Con la salida del Moncho Fernández. Recién van 8 minutos y medio del primer tiempo. 0-0. Navarrete no, al fondo. Burnes la deja pasar la tina Aguirre. Que salvó un remate al ángulo de Torres, impresionante lo ¿no? del Trompaguirre. juega de Muñoz suba ahora Alegrita arriba. el capitán de Haas, Muñoz deja para Burle la marca era de Navarrete, no hay nada Ibarra que está en cancha también para acá vuelve el pollo con Garner, se completa el cuarteto titular de Haas con Ibarra, Oliva, Van Garner y casa sola Diablo moviendo el banco en este momento. Es Oliva buscando largo, Muñoz que la saca la baja, Suárez, Oliva que marcaba, Oliva que descarga, Ibarra que va, el pase cruzado, Casasola, afuera. Se lo perdió Casasola, lo tuvo, hasta fue ir no en el rebote, le volvió a caer al 8, en la definición la mandó Ancha por el primer palo, que salvó Diablos en esta. Estuvo al caer el primer grito, la jornada la matutina aquí en la Superliga. Oliva... Juan bueno, de Agustín Oliva, Irna para ir la casa sola, gana para la zurda casa sola, ahora, el pivot. Va con el cierre, de Oliva, va un que para adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Va! ¡Va! El Pollo recientemente había ingresado, cortó para adentro y remató abajo. un debido en el camino me parece, nada que hacer para Aguirre. Lo gana Haaf, 1 a 0, llegando a los 10 minutos del primer tiempo. Gran gol de Baumgartner, gran gol del Pollo de Baumgartner. En la movilidad de Haft. Entró hacia adentro. y definió ahí barra ahora. Corta Bolivantes Va un garner sin a hermoso. hermoso, de un Golazo Gol Gol Gol la asistencia quirúrgica, ahí donde duele, y el gol de Haas obliga el minuto de Pulioli. Nosotros vendemos, ya venimos, gana Haas 2 a 0.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 Pasó el minuto, hubo uh, gol de Haft, 2 a 0. Enormes intervenciones del pollo Van Garner. Casasola puso el segundo, ya está de vuelta de juego la pelota. Lo que escuchábamos en el banco de Diablos era confianza, los Después de la confianza Puglieli, que se convenzan de la idea de juego. La salida será para Diablos en ataque. El envío de Cárcamo a la bolera de Borne. La veo Néstor Puebla, dice listo, se terminó. Acuérdese amiguito que este fuchal cambia todo, cambia siempre, cambia el envío largo para Berti. Y todo puede pasar, Overti Berti pelea, la salida de Diablos. Así lo marca Parrada. Entonces toque corto con Cárcamo. Otra vez Munoz va zurdo. En la paralela no va a llegar el Cuchi. Salida para Jaff. Oliva. Garner. Fernández. Envío largo. La tiene el trompa Aguirre. Cárcamo. La salida en la paralela de Urre. Qué buena pared. Pero no consigue tenerla en once. Recupera Haaf, 9-20 para el cierre del primer tiempo, Overti, la marca era de Cárcamo, 2-0 el partido, gana Huff sobre Diablos, Baumgartner, Cuadrado pide en la marca, más allá del arquero jugador, porque Moncho Fernández va a jugar a campo contrario, Quiere la posesión half, sigue presionando Apelando en 5 vs 4 Más allá de ganar 2 a 0 El vivo de Oliva, la marca Era de Muñoz Va Oliva Va un, Garner. Va un Garner. Para adentro va un Garner. Y barra. Nuevamente el pozo Va un Garner al arco La marca era de Suárez Oliva ¡Overti! ¡Overti! Aguirre, la manda al córner Vamos, Half, canta Oliva La jugada Vamos Garner Ibarra Oliva, larga el envío Va un Garner adentro Llegó a Berti, que no, Oliva se pasa adentro ¡El envío! ¡Gran movilidad! El equipo de Usuario, no llegó a definir. Salida del fondo para Diablos. Suárez. Cárcamo. El envío largo. Va un Garner. Ibarra solo. La baja. Decide apoyarse atrás. Oliva. Oliva con Ibarra. Ibarra que va a la paralela. Oberti, Ibarra. La marca de Muñoz que sale. Y juega con quién, sí señor, con el cuchi, el cuchi es cargado para con Ibarra, le marcan dos. Por eso se tiene que apoyar el Muñoz. En la paralela ataca Burnes, saca Ibarra, la manda afuera. Salida de Diablos en ataque, falta de ocho. Recibe Muñoz. Muñoz para adentro. Suárez, Muñoz, se juntan los zurdos, tira un Ñoca, sale Moncho, queda corto, Oberti hacia afuera con Oliva, Oliva que ataca, Oliva que va, Oliva que se frena, Oliva que aguanta, Oliva que va a apoyarse, va sí, a un garner, va un garner, se apuró de memoria, Suárez que gana Suárez, la tocó el Moncho, ahora Corner será para Diablos. Se vendrá el córner, entonces para la gente de Diablos Rojos. Con el partido 2 a 0, favorable a la half. El envío al fondo, pedía el mal a ver que la peina. El balón que se va debajo de la tribuna. Ahí volverá. Cárcamo para hacer la salida de banda. Cárcamo que recibe y juega, es Espinosa Cárcamo corto, en el toque la termina punteando a Nicolidelo otra vez y salida para Diablos con Muñoz Cárcamo Muñoz, a Nicolielo. la tiene Aguirre salida larga, Espinosa Espinosa Espinosa, la marca es de Oliva que sale de giro Ibarra, Oliva Nuevamente Ibarra. Olivar recupera la posición Hafe. Ataca Olivar. Ibarra y superioridad. Ibarra. Ibarra en la paralela. Era para jugar, Infracción en la quinta. Infracción en la quinta. Ibarra. Se excedió en negro en esta. El negro Joaco, Ibarra. Infracción contra Muñoz será tiro libre. Y Jaffe a las cinco Infracciones. Cuando quedan 6.56. todavía para el cierre y la etapa inicial. quedó golpeado Muñoz cayó feo el 7 el jugador de Diablo lo tenemos aquí a nuestra izquierda después de este partido tendremos corte de jornada y volveremos recién a las 20 para la continuidad con la fecha 3 de la zona 1 en paralelo acción en la Patagonia Norte con la segunda fecha de la zona única y también la tercera jornada en la zona 2 de Río Gallegos que tiene opción joven como líder indiscutido tras ganar los dos primeros partidos Anoche fue triunfo 5 a 2 sobre Camerero de Ushuaia Y por la mañana había vencido 4 a 3 a las lengas de Río Tubio con un gol agónico a falta de dos minutos de Iván Jones toda la zona 2 de la Patagonia Sur en vivo transmisión de nc 10 Santa Cruz a través de su Facebook la zona 1 a través de mzldeportes.com con los relatos de quien les habla Mauricio Sender Labori le marca la quinta falta Half Half 2 Diablo rojo 0 Envío de Carcamó. Espinoza Espinosa. Carcamó. Muñoz. De rabona, Muñoz. Showtime. La tiene mucho Fernández. Torres. Nicolielo. Oliva. Nicolielo. Ahora, ahora pudo la presión Julio y Plaza. Saltando línea. Ja. Recupera Muñoz. Ya la tiene siete la pisada, la muestra la masa la pisa y para dónde va a salir con derecha largo. Nunca llegará Cárcamo. Reputa. Burnes a la marca. El envío largo. Cárcamo. Cárcamo cerrando. La banda afuera. Vendrá el lateral. De Nicolielo. Torre no pudo empujar a la Overti No pudo empujar a la Overti Tuvo el tercero half La salida de Aguirre Espinosa Filtro Espinosa, robo half Berti. Cortado, oliva de infracción De Espinosa, tiro libre La segunda de Diablos a falta de seis minutos, recordemos Half ya, suma 5 y cualquier infracción que cometa el equipo de Luciano Montiel Derivará en un tiro libre castigo A los 9 metros Nicolielo para la ejecución del tiro libre 2 a 0 arriba half sobre Diablos Va Nicolielo, Nicolielo, el toque imperfecto pero recupera a Nicolielo de frente Nicolielo, ir. irre! En el rebote de Oliva de frente, Aguirre otra vez, ahora corner. será por acá, <risa> canta la jugada de Oliva, <risa> Nicolino Torres, Nicolino Torres, Ultreo Torres, quedó corto, carga Montecita, va Muñoz, Muñoz para carga a velocidad, segunda, oh, la tocó el Moncho, la tocó el Moncho, será corne. La salida será del vértice de la 40 por 20 aquí en Río Grande, para Diablo Rojo que pierde por dos. lo gana Half, lo rompió en una ráfaga con dos apariciones, soberbia de Baumgarner. Justamente el Caso Sola de los autores de los goles. Quedan 5 minutos 30 para el final del primer tiempo, el primer capítulo de esta historia. La escriben Diablo Rojo, 0, Half 2. Hasta el momento porque cambia, todo cambio, siempre es cambio. Queda un montón. Muñoz El que recibe ese Espinoza ante la marca de Berti. sale bien Espinosa. Cierra Nico Lilo ahí en el apoyo defensivo. Cuando quedaba desactivada la marca de Berti. Espinosa. Carcamo. Ese fue el que mueve ahora. Es Burnes. El envío imperfecto. De primera era de Espinosa. Saldrá Haft. Torres, Nicoliedo, largo al fondo. La marca. De Espinosa era buena. cuando iba el envío largo. Nicolielo tiene marca Agua Torres Nicolino, con la paralela Averti, Averti, Averti Averti la marca, era de será salida desde el corner para Haft. ahora el corner para Half, Nicolielo Nicolielo adentro le marca algo Nicolielo a Torres, Nicolielo, Nicolielo, Nicolielo, Torres arriba, lateral para Diablos, cuando entramos a jugar los últimos cinco minutos ya de este primer tiempo, 2 a 0, gana Haaf, Muñoz, Muñoz en la paralela, caro, carcamos la Carca, espalda de como la segunda, ahí está, se lo perdió, se lo perdió Burne no tuvo, no estuvo en la salida, rápido Diablo, Cárcamo al segundo, Burnes que no. Y Nicolillo que tampoco, ahora tras el envío de Fernández, Será saque de Arco para Aguirre. Muñoz. Toque de Muñoz, queda largo. Cárcamo pelea, le cae Oliva, Oliva, gana Cárcamo. Aguirre. Desvió largo de Aguirre directamente afuera Ingresa Sariel Medina Deja su lugar Oliva Lateral de Torres Medina, Torres Medina En la paralela partida adentro para Torres, ganó Torres Pero se recupera Con lo justo Burnes Muñoz Muñoz, quien care Muñoz no podía pulir y no se animó el 7, ahora sí para Cárcamo. la marca, de Medina, salida de Haft, está tranquilo por ahora con el resultado y con el trámite, mal saque le cobra al Barracín y amarilla para Torres, hay tiro libre, indirecto, Falta indirecta, le marca al Barracín a Torres. No sabemos realmente qué fue lo que cobró. Hay una tarjeta amarilla, lo concreto. Esta ahora tiro libre. Será para Diablos Rojos. Veremos que sale del laboratorio Santa Cruceño en esta. Cárcamo, como siempre El dueño, amo y señor de la pelota en el equipo de Pulieli A cargo de la ejecución También está Espinosa En el arco de Moncho Fernández de Gran Primer tiempo 2 a 0 lo van a dejar sobre Diablos Se vendrá la salida Desde la izquierda El envío de Cárcamo Muñoz Medina que marca Y el lateral de Haaf. El lateral de fue la deja Muñoz No fue productiva la salida Debo la parada Para Diablos Nicolino Largo, Casasola la baja cómo la bajó Casasola Pero marca Cárcamo Marca Cárcamo hace jueguito el número 5 Lo presiona Casasola se termina yendo. Trasaque y arco. Favorable a Diablos. Espinosa la delante y la juega largo para Cárcamo. No llega Cárcamo. Le pone Haft. Tres minutos y medio para el final de tiempo. Fernández en el nivel largo. Nicolielo quedó. No? Sí, llegó con la justo Nicolielo. será Corner. Tira, estira, favorable a Haft. La peleó, la ganó Nicolielo, por eso ahora tiro de esquina en la ejecución, el Grillo Torres. Torres para la ejecución, queda corto el envío a Burnes. Burnes, Burnes, Burnes, la bicicleta Burnes, marca Nicolielo. La marca de Nicolielo. Muy metido en el partido Luciano Nicoliero. Hablándole a todos sus jugadores. Muñoz. El cambio de frente de Cárcamo. El piojé pie, de Espinosa finalmente meta segundo. Hay un rebote. Nicoliero será corner para Diablos Rojos Mejor Diablos en este último momento del partido. Haft ah, me ha mermado un poco la intensidad sabiendo que gana por dos. El envío vendrá adentro para Cárcamo, el eje Cárcamo, el rebote en Torres, Cárcamo otra vez la metió a la pared, ahí está, afuera, afuera el remate de Cárcamo, era buenísima la pared, se la había dejado servida Espinosa de frente, de manual, el pivoteo de Espinosa, la salida de Jazz con Medina, Medina, para adentro contra Cárcamo, va para afuera y un rebote lateral. Medina, Brun. Baumgartner, Baumgartner, La marca de Espinoza abajo. Recordemos Hafe en penalización. Cualquier esparta que cometa el equipo de Montiel. Mandará a su rival. Viralir, va ir, Casasola, ir. ¡A Casasola! ¡Aire! ¡Aire, enorme. La salvada, Aguirre. Que bien ganó Casasola ante la marca de Suárez. Lo sacó con el cuerpo lícitamente. Después remató. Salvó a Irre. Lo que era el tercero de Staff. Esto tiene el equipo de Ushuaia. Jugadores muy fuerte físicamente para hacer de pivot y generarse ellos mismos el espacio en este caso lo ganaba Casasola, Salvo Aguirre seguimos 2 a 0 Bruno entra Lucas está abajo ahora iba Espinosa, pero se le había acabado la cancha 14, la salida para Diablos Cárcamo Avanza Cartamao. Suárez. <firefighter> Piden una infracción sobre Muñoz. A ver qué es lo que va a marcar Barracín. Piden una infracción contra Muñoz. Yo no vi nada. No sé qué habrán visto los jueces. No sé qué habrán visto los jueces. No ha pasado nada aquí, aparentemente. No ha pasado nada, sí, así va. La salida será para Diablos. En los pies de su número 10, Álamo de Suárez. Que aquí la tiene en el 1 para uno contra Casasola. Gana Suárez con la línea. Pero se le acaba la cancha. En el pie a pie ganaba Suárez. De todas formas se le fue ancha la bola. Por eso repone el equipo de Ja. Von Garner con los fijos, casi casi la presión de Diablos. Que ahora consigue cortar el pase, pero la sigue teniendo Faf. Garner largo el envío para Casasola, mano a mano con Cárcamo, la descarga en Baumgartner, lo apoyo. Brun de frente, dos minutos, para el cierre y la etapa inicial, Baumgartner, Garner, el pase Casasola, ahí re, ahí re, firme el trompa. Espinosa que sale largo, el envío, la baja Luca Brun, Brun que juega, sola descarga, bien Baumgartner, pero se le termina yendo afuera, ante la presión de Suárez, la salida será de Diablo, Suárez, Espinosa, prueba a sola. Espinosa, juega adentro, bien para Muñoz, Muñoz con Suárez, Suárez hacia afuera, para que se muestre Espinosa Baumgartner levanta un poquito la presión contra Muñoz y zurdo otra vez con Espinosa, pero Haft lo va cerrando contra su arco a Diablos Por eso, no le queda otra Espinosa que sacársela de encima Buena progresión defensiva hacia adelante de Haft Medina ah. Baumgartner Medina en la paralela para casa sola mano a mano con Cárcamo, que lo ha bancado bien. Eh. Lo ha bancado muy, pero muy bien Cárcamo, más o allá sea, de la diferencia física casa sola Pero cuando Diablos somete a su número 5, pierde mucho en el juego. Y en la gestación hay minuto pedido por Montiel. Cuando quedan 60 segundos para el final, ya venimos.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 Vuelven los equipos a la cancha. Half 2, Diablo Rojo 0. Pasó el minuto pedido por Montiel. Veremos si sale alguna jugada preparada. Después de la charla que han mantenido los jugadores con su entrenador. La salida de Medina. Sola. Aguirre. Con lo justo Aguirre en dos tiempos. Cuando estaba el tercero de Half. El enganche de Muñoz para adentro. La presión de Bruna arriba. Contra Espinosa que sale al lateral. Ya jugamos los últimos 60 segundos del primer tiempo, de la primera etapa, de la primera parte, como las últimas. Suárez, Muñoz, lateraliza toda con cárcamo. Otra vez al eje para Muñoz. En la banda izquierda, Suárez intentaba profundizar, no puede. Espinosa salió bien, Diablos de la presión, pero la pierde. En este Espinosa va a Brun, el pie a pie de Brun por la línea, Brun, Brun en el gancho de Brun, Aguario de Rabona. Salva Virre, Salva Virre, lo tuvo Haaf otra vez Gran maniobra de Brun por la línea El pase para vanguardia, la contra de Diablos Espinosa, todavía no terminó Espinosa Y no sigue así, involuntaria 17 segundos finales, hay inflexión la busca, ¿no? Salida para Haaf En un gran primer tiempo lo gana el rojinero Vestido, ideal, rojo envío el bon Garner, Aguirre, que grita, listo, ya toma el 12 Muñoz, 8 segundos, se va el primer tiempo, Muñoz, en el pie Muñoz, es una de las últimas, se fue afuera el pase, salida para Haft, 5, 4, 3, 2, 1, final señores, final del primer tiempo, gana Haft, 2 a 0, gole de Edvon Garner y casa sola, ya abrimos.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 Vuelven los jueces, Parraga y Albarracín para impartir justicia en este segundo tiempo que se nos viene Jaffi Diablos Rojos, lo gana el equipo de Luciano Monti en 2 a 0, goles de Van Garner y Casasola en este mediodía, Quedando a la una de la tarde, Jorge Muriel de Río Grande. Recordemos, auspicia esta transmisión, Stream. Como así también todos nuestros sponsors, merezco si quiere ropa indumentaria, pase por menos merezco aquí en Río Grande, en la calle Lima. A buscar su mejor ropa, La Pincha, en Ushuaia, si está en fin de semana. Las bebidas son clave, por eso, pégese una vuelta por la ISECA. Tienda de bebidas en Alemi Marcosar, en marcha, segundo tiempo... Suárez El que juega es Muñoz Filtró Oberti gana El taco de Oberti. Le hace rebotar Ya estamos en el segundo tiempo 2 a 0 ¿Qué dice la gente del otro lado? ¿Descansaron? ¿Tomaron agua? Matecito ¿O están preparando el asado? Ya en este sábado Navarrete Ibarra Nuevamente Navarrete Overti por bueno, abajo de la suela Piensa Ili Cambia de frente No va a llegar nunca Nicolielo Pero el espacio estaba pues buena la intervención de Oberti. Muñoz, sin cara Muñoz. Muñoz que pinza la va a Overti, Se apoya en Gonzalo Hernández. Hubo cambio de arquero en half. El envío arriba pega en el techo del Muriel. Por eso la salida es para Diablos. Queda un montón. 19 minutos y medio para el cierre de esta historia. Diablos y Half, por ahora es 2 a 0 para las de Ushuaia Un partido clave, trascendente De cara a la clasificación Diablos Jaff y Camineros son los tres grandes candidatos que tiene esta zona Ayer en el debut, gol de Atlético San Julián. Diablos Rojo venció a Estrella Sureña Fue empate entre los de la Cuenca y los de la Liga Centro recién 1 a 1 Ahora el estreno del equipo de Ushuaia por ahora es victoria solo por ahora porque todavía no terminó. Entonces ya sabe que cambia todo. Cambia siempre cambia. Mal saque de Espinosa. el ataque repondrá Jaff ahora. Hoy desde las 20. Juega el Jaff y Atlético San Julián a las 22 lo hace Camineros, Santa Estrella que queda libre de los rojos y barra de bombazo de suba al pecho de Suárez hoy por la noche Enrique Vallejo juega Opción Joven a las 21 a las 20 perdón, o a las 21 no sé bueno por la noche en el primer turno y luego jugará Defus su segunda presentación a Tera Lengas queda libre Cameros y barra en el envío. Termina siendo saque de arco de casualidad. Favorable a Diablos. Aguirre. El empliorado de la diagonal lo encontró Que no la pudo dominar cuando tenía espacio. El número 7. El equipo santagruceño. libre a la baja de Ibarra, Cárcamo. Sal Suárez. Se la pone abajo de la suela, Muñoz mete la bomba, la baja, Nicolielo, queda corto el envío, Suárez, Muñoz, Suárez, Espinosa, Muñoz, Muñoz, Muñoz, Muñoz se le mano a mano, en el pide, le uno para uno, ganó Muñoz, Nicolielo, Nicolielo llegando abajo, será salida para Diablos, y qué picante se puede poner el partido, no se si hay un gol de Diablos. Un descuento es lo que busca el equipo de cuglieli Por ahora, 0-2 abajo de Muriel. El envío adentro. Nicolielo que saca. Gran partido de Luciano Nicolielo. Eh. Gran partido de Luciano Nicolielo. También del pollo Van Garner que fue clave en los dos goles. Autor de uno. El envío adentro que no.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 el minuto 40 del segundo tiempo dice que ahora está arriba pero por 3 3 a 0 arriba el rojinero justamente que decíamos no bueno, que bien le vendría un gol de diablos al partido haft dice pero que decís papi acá mandamos nosotros 3 a 0 arriba haft navarrete no, Nicolino, Nicolino, que engancha, Nicolino, que va, Nicolino, que busca Apoyarse en Navarrete, hacia afuera Navarrete que no Se da salida para Diablos Muñoz en la línea, recupera a Verti, a Verti, a Salva con los justo Suárez, sale Suárez Le comete mi infracción. Nuevamente se la marcan no, a Berti, algo afuscado Berti. Le han cobrado varias infracciones, ya no que va el partido El que recibe aquí es Espinoza, Espinosa con Muñoz, Muñoz con espacio A Navarrete, enorme corte Navarrete, el tiqui tiqui con Ibarri, al fondo, el envío a la espalda de Suárez Que gana con el pecho a es Espinoza, Espinoza ¡ah! ¡Claro! Por el palo, la salvo Hernández Y el poste le dijo que no hay bolo Gran salvada de González Hernández cuando estaba el descuento de Diablo la tiene Suárez, va el surdo Mujar el arco nuevo, prefiere el pase para Cárcamo Cierra Nicolielo Y gana Oberti sin infracción ahora, Berti. Oberti, Overti, le comete la infracción Será tiro libre para Haft Y hay cambio Pieza por pieza el 4x4 En Haft, afuera todos Adentro Oliva, Chavero, Van Garner Y Ariel Medina Oliva para la ejecución del tiro libre, hay jugada preparada porque Chavero se posiciona cerca, Medina detrás de él, en el segundo palo va un ahí va el movimiento, Oliva el toque con un Vaungarner de frente, tiene que descargar con Oliva, Medina, Medina que busca, gana Cárcamo, muy bien abajo Cárcamo, salida, inofensiva para Jaap. Medina, Medina, Medina para adentro, Medina, Medina, Medina, Medina, Medina que no, terminaron marcándolo, bien abajo, Suárez, interviniendo Aro, nuevamente el 10, Cárcamo, cuchillo Suárez, Cárcamo, Aro, el movimiento para que reciba en soledad Espinosa. ahora lo marcan, buena, posición defensiva de Baumgartner para ganar la salida desde el lateral. Baumgartner Oliva, nuevamente el pollo entrapizado, la marca Espinosa, el pase tres dedos para quien, para Chavero, pero antes anticipa, Diablo aro para la tiene Suárez como último en esta posición. Parcial de Diablo, la deja entre las piernas para Carcamo. Valcuchi, 3 a 0 para 16-40, Roba Van Garner contra Espinosa, Va Garen, Van, Garner, Van Garner adentro, Van Garner en el pase, Van Garner, la aguanta Van Garner que sigue, no lo puede parar la y está, se lo perdió Chavero, abajo del arco, queda golpeado, Aguirre, será salida para diablos. Salida con Aro, el envío largo para nadie. La tiene Gonzalo Hernández. El envío largo de Baumgartner. Dice que recibe Baumgartner. Oliva. Otra vez estaba Largo. Medina que pelea. No hay mano. Le cae otra vez a Haff el Pocho de frente. Baumgartner la bicicleta. Baumgartner. Baumgartner, La marca de Suárez. Excelente. Pero termina quedando en el pollo. Aguirre. Sala irre imparable va a jugar en el día de hoy, en cara para adentro Cárcamo, no hay descarga, ahora si sí le encuentra quién, en el Espinosa. el toque para Aro, Aro de frente, perfilado para la zurda, el llamado Aro, Aro, Aro, cerra bien arriba, por eso fue atrás, Cárcamo busca romper la defensa, el equipo ya lo necesita, el descuento cuanto antes, Cárcamo en la línea, ganaba, con los justos, Aro, se le acababa la cancha, por eso he salido para Haft. Gonzalo Hernández que mete un saque lateral de un arco para Medina, era perfecto el envío igual, ¿eh? era perfecto el envío de la difracción, se la cobran a Medina, será tiro libre para Diablos. Hablan mucho los chicos de Diablos con Albarracín. Lo concreto que será tiro libre. Ahora habla la gente de Diablos rojo del fondo. 3 a 0 el partido. El envío largo es de árbol, a la espalda de Oliva para que reciba Cárcamo. El capitán. Que intenta, pero no puede. La salida de Oliva. hacia atrás con Baumgartner el Pozo que juega en la paralela, Chavero que no se va afuera la salida es para allá los rojos Taf que reclamaba el envío largo cárcamo, cárcamo adentro Baumgartner, Chavero decide a salir Medina hacia atrás el apoyo en Oliva la deja pasar Medina Baumgartner ahora Chavero Hacia atrás, Oliva Medina, Medina Para Chavero La aguanta Chavero Lateral de Schaaf Ya jugamos cinco minutos De este segundo tiempo, quedan 15 3 a 0 lo gana el equipo de Ushuaia Sobre Diablos Rojos envío de Medina, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva filtró, paraba un Garner, los los justo, llega Finosa, cuando ganaba la espalda el pollo, Ataca Medina, va un Garner, esto que cortó otra vez el pollo, Juárez, vale, será saque de arco para Aguirre, para Diablos. El envío de Aguirre Espinosa, pisado para adentro, infracción de Chavero y fracción de Chavero y en la tercera de Haft, que otra vez se carga rápido de fracciones y además se va a ganar la amarilla. Amarilla para Chavero. 3 a 0, arriba Ja sobre Diablos Rojos, es el segundo tiempo, quedan 14 50 de esta historia, Ja sacó ventaja de 3, el toque, Suárez, en la línea Suárez, marca Oliva bien, salida del fondo para Gonzalo Hernández, quedó golpeado Suárez, quedó golpeado Suárez, hace muy cortado este segundo tiempo, nosotros aprovechamos mientras se recupera Suárez, Vendemos un poquito, ya venimos.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 que deja su lugar en el campo con algún golpe la salida es con Baumgartner a la cancha Richard Bazán en diablos que aquí el que recibe ahora es Haro, Haro hacia atrás con Espinosa. ahora sí la pide Bazán aquí la tiene el número 2 Espinosa. El toque. Espinosa. Va un Garner. Medina. Oliva. Jerez. 14 minutos para el final. 3 a 0 half. Oliva. Oliva. La pisada contra Burnes. Sale Oliva. Filtró. Descarga de Jerez. Medina. De de Bazán. Clarísima la infracción de Bazán. Amarilla de Parrada para el número 2. Habrá tiro libre. Para el Albirrojo. Salud Albirrojo, ahí quieren que le diga. Con esa camiseta, ¿cómo le puedes decir rojinero? Dicen este de daltónico este pibe. Con total respeto, ¿no? A los que sufren. De esa dificultad. Habrá tiro libre, será para Haft. Oliva para la ejecución 3 a 0 el partido. Aspicia este tiro libre. Jet stream Envíos de, de cualquier parte de la Argentina a la Tierra del Fuego. En solo 24 horas. Lo tenés en la puerta de tu casa. Al mejor precio. Con la mejor logística. Con la mejor información y servicio. Se vendrá el tiro libre. Oliva. Va un Garner. Corner. Para Haas. Que sigue buscando. Quiere más goles el equipo de Motiel. El envío que venía de Don Garner queda corto, otra vez el pollo. Oliva, Medina, Oliva, levanta la presión Espinosa y recupera, salida de Diablos. Aro, Bazán Aro, el que entra en juego es Espinosa, Aro. Espinoza Intentaba el giro individual contra un Garner La marca de Medina, recupera un Garner De frente Van Garner, Van Garner Aguirre, el rebote Medina, Jerez Aguirre, Salva, Diablos ¿Qué hace Luquitas, querido? Un gran abrazo para la gente de los Sox también ¿Tendremos algún premio de los Sox? Quizás para el duelo entre Camineros y Staff Gracias a los chicos del Haas por las compras, dice Luquitas. Bueno, podríamos poner ¿no, un premio para Camerino Haas, que es el gran duelo que tenemos, Jodino. no gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Lindo remate de volea del 12. Lindo remate de Oliva, le quedó ahí bollando la bola, y la mandó adentro, es el cuarto, 4 a 0, gana half sobre Diablos Rojos en el debut, Querían un debut, acá está el campeón de Ushuaia, ahí está. paralela, Torres, Oliva, Oliva, ¡Oh! half, doble te a oh, guardar doble de oliva Showtime, time, Moría el Muriel, 5 a 0 van a half, minutos ya vivo.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 Pasó el minuto Dos goles Seguidos de Agustín Oliva Le dan este 5 a 0 half Que rubrica con actuación soberbia Hasta el momento, todavía no terminó Quedan 12.40 del partido En un duelo trascendente En esta zona 1 Ante Diablo Rojos El taco de Espinosa La devolución era de Bazán Fue de Espinosa se lo vive a través de mcldeporte.com, o el medio del Deporte fue presente es siempre en toda la disciplina, Roberto, Roberto, va por uno más, Haft Torre corta justo el rebote Aguirre, la punteaba, Torres, Aguirre le vuelve a decir que no al 3, será tiro de esquina, tiro de esquina para Haft entonces. Oberti, en la ejecución, para Torres, Nicoliero en el fondo, Nicoliero Torres, Nicoliero, golea a en un partido durísimo ante Diablo Rojo, 5 a 0. Guazán, Aro, el envío largo de Aro, la baja Torres, Agustín Torres con Nicoliero Torres. Hacia atrás Overti, nuevamente Torres Viene a jugar Nicolielo, aquí recibe en la línea Overti de primera El cambio para Brun, como toca Haft Brun, la bicicleta Overti Nicolielo Ahí fracción de Espinosa. será tiro libre Para Ja. La salida de Luchini con en, en la paramos paramos al Hernández, que pasó a campo contrario, el arquero, ahí está, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo de half, sorprendido, no lo había visto Hernández, pasó al ataque, tocó el buscar El gol del 13, half, que cierra el sedin. Mune. 6 a 0, golega Jafa Diablo Rojos, enorme actuación Del equipo de Ushuaia Aquí viene el murió El murió largo, directamente afuera Se la salida para Diablo Rojos Largo el salteo de Aguirre Para ir abajo, queda el 2 Está en descuento, Cárcamo Hernández Hernández abajo, la salvada Gonzalo Hernández Cárcamo Larga la salida de Cárcamo La baja del 2 El 18, que aguanta El cambio de frente, cerrando la línea de paso y va Torres a toda velocidad Torres, se frena Torres Juega hacia atrás Recupera Muñoz 6 a 0, Bolivia Sobre Diablos tres faltas por lado En este complemento La deja corta, boom. Torres Frena Torres, Oberti, lo marca Daldoso, recibe Nicolielo, Brun, el toca adentro, Nicolielo, Brun, ahí está, Brun, Ahí re, salve al arquero de Diablos. El pase de Ñoca para Daldoso, la deja salir Oberti, responde a Hernández desde el arco. Nicolielo. Torres 6 a 0 Haaf Enorme estreno En la Superliga Patagónica Uno de los candidatos A perder el título Nicoliero Creo que después de los partidos Que hemos visto Se ha quedado claro Que serán los dos De Bariloche Haaf Camioneros de Río Grande Opción Joven Y hay que ver quién pasa como segundo En la zona 2 Está muy duro Entre Camioneros de Ushuaia Y Adefu Hay que ver qué puede suceder Hoy en el duelo que tenga como protagonista el equipo de Río Turbio de Las Lengas, que ayer le dio muchísima batalla a Opción Joven. Fue 4 a 3, finalmente el triunfo para los campeones de gallego de la Liga Sur, Torres. Finalmente fueron bajas los conjuntos de Trelew, una plaza importante que necesita sumar el futsal de la Falta Superliga, la Patagonia Norte. El envío que viene para Aldoso la aguanta Daldoso, Daldoso, Daldoso, Hernández. Se tira con la bola y sale rápido para Nicolino, Nicolino la baja espalda de Cárcamo. le enganche, Suárez, Brun, la fantasía, queda adentro, excelente lo de Brun. Torres, Oberti, el envío de Oberti, el corte de Muñoz, Daldoso que tampoco. Será salida favorable a Haaf Hernández, Brun Enganchabú, el amado La marca de Cárcamo Y Hernández que va al ataque Hernández que va al ataque otra vez el arquero Ya convirtió un gol, quiere más 6 a 0, half sobre Diablos Nicole Velo Oberti balón Haft, tranquilo. Quedan nueve minutos de juego todavía, 6 a 0 Golia Haft sobre Diablos Rojos. Nicolino, con el sol cada vez más presente aquí dentro de Miguel Hernández. Lula. Brun Hernández, movilidad de juego y pelota, aplaudo el banco de Haft, sometido a Diablos. 6 a 0 el partido. Oberti, Nicolino el salteo, Nico Miero, Nico de frente, Nico Miero oh. el rebote, Muñoz la tiene ahí, que el arco hay infracción de Brun hay infracción de Brun, le pide tarjeta y le va a hacer caso Parrada no puede hacer eso, amarilla para el 14 Lucas Brun será salida del fondo para Diablo Rojos, 8 minutos para el final de la acción, luego habrá descanso hasta las 20, momento en que salgan a la cancha nuevamente, half ante Atlético San Julián, a las 22, será turno de estrella, Sureña y camioneros aquí en el grande, Suárez, Muñoz, Muñoz, se encara Muñoz, pasa Muñoz, gana Muñoz, Ella para mí, la acá como el puche adentro, oh, no llega nadie, Será si salida favorable. favor de me está explotando el teléfono, no sé qué está pasando. Ah, está llegando fotos. De Juli Jerez que está participando en el campeonato argentino de Motocross. Muñoz, Muñoz para adentro. Daldoso, en zurnazo, es eh, Hernández, buen bombazo de Daldoso para sorprender. Overtida al eje. Gana el eje solo. Pero imperfecto el pase después exigido. Será salida para Diablos. Salida de Cárcamo, Muñoz. Vio largo de Muñoz. Gana Nicolielo. Ibarra. Nicolielo. Nicolielo. Lo no cantó no. Nicolielo. Afuera. Pare de afuera. Se lo perdió Nicolielo. Salida corta con Suárez. Berra Que la juega para Luciano Carcamo, Muñoz. Daldoso. El caño contra Verti. La pared Aldoso Ahí está la pisada de Hernández. Era salvada de Hernández. Daldoso tiró la pisada. Pero fue buena la maniobra de Daldoso. Quedó golpeado Hernández. Creo que involuntariamente... Lo pisó. Da el 2 al 13 de Stack. Autor de uno de los goles en este 6 a 0. Bien. Hernández. Ibarra. Nicolielo, Nicolielo. Ataca Nicolielo. Directamente afuera el envío. La reposición. Será de Diablos Rojos. Puños. El envío largo. Gana Daldoso. Con el cuerpo Daldoso. Daldoso a la derecha. Daldoso. Remate cruzado que se va por la línea de banda. salva Jaff. No puede convertir el del honor en descuento el equipo de Gallegos. Recordemos que todos los goles son claves aquí. Y el otro equipo... ...que pugna por la clasificación Campeoneros... ...hacer goleó 13 a 2 a San Julián... ...hay falta de Jaff. ...nueva falta de Jaff, ...el empujón de Casasola... ...se carga de infracciones... ...el equipo Ushuaia va a tener que rever este tema... ...porque... ...el primer tiempo terminó en penalización... ...y ahora acumula 4... ...Muñoz... ...ahí va Cárcamo. Daldoso, Daldoso, Cárcamo, la Barrete que cierra bien llegando sobre la banda cierra salida de corner para Diablo Rojo con el partido 6 a 0 por half Vendrá el envío. Desde la izquierda corta Cárcamo. De frente Suárez. Suárez, Suárez de frente, Suárez, el enganche. Paralela ganó Cárcamo, sobre la banda la cornisa, Muñoz, pisado, ¡clank! ¡Pero en el ángulo, de salvajada! La pisada, Ibarra, marca Cárcamo, lo obtuvo Diablos Rojos, salida para Diablos en ataque, finalmente lo que indica el Barracín, Pero en el ángulo, ese remate estaba el descuento de Diablos, el palo le dijo que no, Muñoz, 6'25 para el cierre, Muñoz con la fantasía, otra vez salida de banda para Diablos Corner marca Barracín Finalmente ahí va el toque para Cárcamo ¡Cárcamo! ¡Oh! La salvó Hernández Hernández y el palo otra vez Está el caer el descuento de Diablos No quiere entrar Se volvió a salvar Jaff. 6 a 0 está el partido. Con este resultado, Cameronero sigue líder. Segundo Haft, tercero Diablos, todos con tres unidades, pero el camión y Haft con un partido Diablos ya jugó dos. Munió, Munió, Munió, Hernández al rebote, no la pudo meter Suárez. Y despeja el equipo de Haft. a la posición de Diablos, Daldoso, Daldoso, Daldoso adentro el remate cruzado que se va desviado será salida para Diablos Muñoz, Daldoso el toque corto a Suárez será salida para Haft Ibarra, Ibarra, Ibarra de frente, Ibarra, Ibarra, el toque para Casasola. Salida de Diablos. Cinco minutos y medio, partido totalmente definido. 6 a 0, gana Half sobre Diablos. Hernández picante, dice Yuri y eso. La mujer del arquero de Half. Que ha convertido uno y además ha salvado en varias oportunidades Suarco también ha ayudado por el palo eh. que lo salvó en algunas Aldoso, Aldoso, Suárez adentro ahí está, no pudo Aldoso, no pudo, Juan Aldoso, será salida para Jaf salida para el equipo de Montiel no resté. Hernández salida larga Hernández Pegan la vida. Por eso repone Diablos Rojos. Mueve el Cárcamo. Muñoz, filtrado. Navarrete que anticipa del Y va Navarrete, se la juega Navarrete. Muñoz ahora. Casa sola el rebote. Ibarra que no. ¿Querés que sí? De frente, Ibarra. es Ibarra, el sombrero. ¡Ibarra! Veo ah, algo loco, Ibarra tiró el sombrerito tiró el sombrerito después la terminó sacando el defensor de Diablos Muñoz pisado bien velocidad lo encara Casasola ahora marca Jerez y se va Ibarra prefiere frenarse y apoyar en Navarrete Hernández le da juego el rebote le cae a Casasola ahora Ibarra, Ibarra, el caño no, Cárcamo ...cuatro minutos y medio... ...Aro... ...que ha vuelto ingresar... ...va Aro... Carcamó, ...Hernández al córner... ...cuatro ...para el final del partido... ...Half 6 a 0 ...sobre Diablos... ...en un resultado que... ...deja... ...más que ratificada... ...la candidatura de los jueguinos ...en esta zona 1. Aro. Después del partido de hoy veremos cómo queda todo para el duelo de mañana al mediodía entre Jafi y Camioneros. ¡Qué partido, señores señores! Del campeón de Usuá, del campeón de Río Grande. Que Suárez marca Uruga. Ataca Jesús. Muñoz. Cárcamo Suárez. Muñoz, el largo, directamente afuera Hacia la salida para Haff otra vez <tose> Hernández, casa solo el taco La marca era de Muñoz <tose> Tres Navarrete, Oliva Agarrete Tres, paralela para Casasola Casasola, la evolución genera Bomba, y el rebote, Casasola afuera. se la perdió Half Lo tuvo otra vez Muñoz, paralela Aro, ante la marca de oliva Cárcamo. tres minutos y medio Suárez Aro Muñoz Cárcamo El toque el corto con Aro La evolución es buenísima Cárcamo Golazo Golazo Golazo Golazo Golazo Golazo Golazo Golazo De Diablo Rojo en La pared entre entregar Y Cárcamo Definió el cuche, El capitán arriba Nada que hacer para Hernández Que la buscaba abajo 6 a 1 Half Desconto Diablo, llegó el honor El golazo del Cárcamo Que aquí reanudará la acción Desde la banda izquierda De la 40 por 20, Muñoz Le el largo, le aguanta Aro Le pone el pecho, la descarga de Sen Suárez Aro Aro, Aro, Aro, Aro. Muñoz Muñoz, Muñoz Cárcamo. El envío de Suárez. Muñoz, el taco, Navarrete afuera. Navarrete afuera. Ahora salida será inofensiva para Diablo Rojos. A falta de 2.40. 2.46 a 1, golea Jafa Diablos. Muñoz entra pisado, Muñoz es zurdazo casa sola. Casa sola que marca ahora la salida será de Suárez. Que marca parrada de donde hacer el lateral la salida Suárez. Es zurdo que la mete adentro. Muñoz. Daldoso. Daldoso. Ana Suárez, sale la banda adentro, ahí está el rebote, Cárcamo lo tiene eh, adentro, no, no va a llegar al antes, casa sola, toda velocidad, casa sola, la frena max, ya no casa sola, no hay nada, Oliva, lo tuvo otra vez, diablos, eh, lo tuvo otra vez, diablos, Oliva, la salida larga, casa sola, la baja, son dos contra uno, va casa sola, ahora lo cierra, bien. se cierra se la acaba la cancha el número 8, repone diablos. Salida larga de Suárez. La no baja el pollo a un Ataca el pollo, el pollo, el pollo, el pollo. Aguirre. El rebote de Aguirre y la contra de Diablos. No puede. o se pasaba. Será reposición para Haft. Cuando ya entramos a jugar los últimos dos minutos. la salida de Baumgartner, la acomoda, pasaron los cuatro segundos Navarrete que le dejó la pelota corrida de la línea y tuvo que reacomodar Baumgartner se queja Montiel, pérdida de pelota en la salida, minuto 47 goleja, 6 a 1 Diablos, Cárcamo Suárez, Valdoso, Valdoso giró ¡oh! ¡Gol! de Diablos! Lo hizo Juan Pigaldoso, giró y a guardar Le ganó en la marca Casasola, la mano para la ciudad le salió a la derecha y definió abajo Les cuenta Diablos que decora el resultado, ahora falta de 1.40, las cosas están 6-2 bon excelente, pase entre línea para Navarrete, de frente, ahí el córner Aguirre el corner. Navarrete Va un garner Oliva Oliva, Oliva para adentro Oliva que sigue Oliva La marca de Aldoso Olimpia en la réplica Como último estaba Va un garner Oliva para adentro, la marca de Suárez Va a Hernández En dos tiempos el arquero Va Oliva y Giro contra Cárcamo. Qué completo que es Cárcamo, eh. Es muy, pero muy completo. Número 5 de Diablos. No sé si todavía lo sigue haciendo en Ferro y CF. También en Cancha Grande. Como oh, lo hacía en su momento. La salida será un ataque para Haft. Oliva. Va un Garner paralela Chavero. Chavero, infracción de Aldoso. Contra el 9, habrá tiro libre. Cuando ya entramos a jugar los últimos 55 segundos de juego. En la ejecución, Chavero. Va un Garner, Chavero. Va un Garner. Va un Garner, para Oliva, Oliva la deja Va un Garner, salva Suárez Lo que era, gol de Salida de la derecha de Va un Garner Oliva, para Vila, La dejaba pasar el pollo, no llega Navarrete, la aprobación de todos modos del número 4 Envío largo la baja de Aldozo, de la descarga, Hernández la toma. Sale largo Hernández, anticipo de Cárcamo, últimos 30 del partido. Chavero la pica, va a un Garner, la baja, va a un Garner el taco, Sierra Muñoz. Ahora Brun, Brun de frente al remate afuera, no le escuchó, pasaba Oliva... La salida para Diablos Rojos el envío largo de Aguirre La baja va un Garner Brun Cárcamo Que recibe aquí sobre la izquierda Autor de uno de los dos goles de Diablos El otro le hizo al Muñoz Muñoz que filtra no Va un Garner que llega, va un Garner que gana Va un Garner que pide falta, no hay nada Y está otro más, se lo perdió Cárcamo Se lo perdió Cárcamo En el final del juego Ataca a Bruno y yo le tengo que decir cuando hay gol no, se lo pierde que final, final del juego. Garoja, 6 a 2 sobre Diablos Rojos en la Superliga Patagónica de Futsal. Transmisión auspiciada por G Stream Nosotros nos vamos, volveremos desde las 20 horas con el duelo entre Haft y Atlético San Julián. 22 horas, Estrella Sureña y Camioneros. Chau chau.